y es por eso. Eh, el, el hijo de Anthony Santos dio unas declaraciones para eh, medios de Univisión donde él le explicaba y decía que él no pedía ayuda de su padre y muchas personas eh, comenzaron a comentar que el, eh, son muy pocos los artistas que han superado a su padre o han estado al nivel de su padre eh, si su padre eh, eh, ha sido famoso. Entonces yo eh, me dio esa curiosidad y comencé a investigar de esos cinco artistas que su padre ha sido famoso y ellos también han logrado eh, popularidad y han tenido fama. Vamos con el número 5. Y ahí está, en el número 5, vamos a ver eh, una imagen. Y ahí está nuestro flaco, el Mark Anthony. Mark Anthony, su padre era cantante también, igual que él. Rafael. ¿Eh? Rafael, Felipe Muñiz. Eh, No, Felipe Muñiz. Eh, sí, sí. De, de María Anthony que también era cantante, pero María Anthony logró tener más popularidad que él, llegó a ten, tiene más fama que su padre, pero sí el señor Felipe Muñiz es muy conocido en el mundo de la, del bolero, de ese muy, muy duro, entonces él, igual que su hijo, son excelentes cantantes. Creo que el último álbum del señor Felipe Muñiz, que fue en el 2018, creo que tengo entendido, fue junto con Man Anthony cantando un excelente bolero. A mí me encanta ese bolero. Pueden buscarlo en YouTube. Número cuatro, el señor Pepe Aguilar y su padre Antonio Aguilar. A Pepe Aguilar, eh, el señor Antonio Aguilar es una eminencia en México eh, de la música eh, mexicana. Y Pepe Aguilar es sumamente famoso, no solo por el mariachi, pero también por la balada. Entonces, el señor Antonio Aguilar, que es, creo que él y Vicente Fernández son las figuras eh, de, de, de México más importantes de, los últimos, de, de, la, de la última década, de las últimas dos décadas, podemos decir, de las últimas, vamos a ponerlo como las últimas cuatro décadas por ahí, cuatro o cuatro, cinco décadas, el señor Antonio Aguilar, que ya falleció, su hijo Pepe Aguilar, logró tener la popularidad. No tiene un peso por encima de don Antonio, porque don Antonio en México es... Un artista, un, perdón, un artista sumamente grande y reconocido, pero logró a tener fama por su propia cuenta y sin duda está en nuestro top five. Vamos con el número 3, el potrillo. ¿Sabes que hay un rumor, Roberto? Que dice que cuando Don Chente se muera, <risa> dice que, que, que el potrillo se va a destapar. ¿eh? Eso, no es no lo, eso en, en México. No lo ha superado, pero llegó no no no no no lo supongo eh, sí. señores ese no es el potrillo okay el potrillo Alejandro Fernández está en el número 3. todavía Vicente Fernández no es que Vicente Fernández eh, tengo es que Vicente Fernández es lo más grande en México o sea ustedes tienen que entender que Vicente es tan grande que Hillary Clinton cuando estaba en, en campaña tuvo que eh, tener un encuentro con don Vicente porque don Vicente representa el símbolo mexicano pero el potrillo Alejandro Fernández sin duda ay, <ríe> ey, ey, ey, cuidado. No, el potrillo Alejandro Fernández sin duda ha tenido una fama internacional eh, por su propio camino. Tiene varios éxitos vendidos, eh, discos vendidos, millones de copias, millones de reproducciones. Ahora tiene a su hijo también, que dicen que es la dinastía eh, Fernández, el hijo de Vicente Fernández, de Alejandro Fernández. Hicieron hasta un show hace poco, un premio internacional. Y sin duda Alejandro Fernández otro que logró fama, igual que su padre, y que tiene su propia carrera de manera independiente, el uno de mis cantantes favoritos, sin duda, es sumamente conocido. Número dos, Enrique Iglesias, que es el que mencionaba Roberto. Enrique, pero Enrique ha sido un artista sumamente internacional. Pero en los. La, el, el nombre de Julio Iglesias, señores, aunque hay personas que todavía no saben, pero deberían leer un poquito. Ese tipo ha cantado hasta, hasta en, en Arabia. ¿sabes? Tipo ha cantado en, en Israel, Julio Iglesias. Y llena. No, el, el artista que más disco, óigame, el artista latino que más disco ha vendido en el mundo se llama el señor Julio Iglesias. Entonces Enrique, Enrique perdón, ha tenido también muchos éxitos, aunque eh, lo de ella ha sido más de reggaetón y eso. Me gustaba me gustaba más el, el de los 90, pero Enrique Iglesias sin duda ha tenido su propio camino, ha, ha hecho su fama, igual que como este muchacho que dice que quiere hacer igual que su padre, eh, no quiere hacer comparado con su padre, de Anthony Santos, Enrique le sorprendió a Julio Iglesias, porque Julio Iglesias no sabía que Enrique eh, quería ser cantante igual que él Y miren el éxito que le ha dado. El número uno, mi artista favorito, el mejor para mí. No quiero ser... No quiero ser eh, eh, darle tanta fama, ahí, pero ¿qué que es el mejor. Y hay gente que se quilla conmigo. Miki, pues, Mickey, ah, Miki, Mickey. <ríe> eh, eh, Luis Miguel eh, es un artista, el artista sí, para sí, mí, por, por, por, pero por mucho, por mil. pero mil. Superó a su padre, eh, al señor Luis Rey, que es un artista. Luisito Rey, que tiene muchos éxitos. ¿Ustedes creen que Luisito Rey? No, ahí, ahí está Éxito, eh, muchísimas canciones del señor Luis Rey, pero Mickey, eh, Luis Miguel, eh, Mickey, eh, Mickey, como dice en la serie, Luis Miguel superó, no por un poco, es por mucho. Porque Luis Miguel es el artista, uno de los artistas latinos más exitosos que ha pasado. Es mi artista favorito, eh, sin duda, el papá, eh, que es Luis Miguel, Luis Miguel, donde quiera, que no le gusta a mucha gente. Es arrogante y top. pero por cierto, la segunda parte de la serie va a salir ahora. Ya salió el tráiler, así que, que esa serie hay que verla, esa serie hay que verla. Pero sin duda Luis Miguel superó a su padre en popularidad. En fama, prende su camino. Claro, su padre también lo ayudó al principio, eh, que fue quien que vio la visión de que Luis Miguel podía ser un artista grande. Y el muchacho lo logró y lo superó. Así que estos fueron mis cinco artistas que han, que han llegado a tener fama de manera independiente, igual que su padre. Han superado o algunos han tenido su fama, eh, su fama independiente, aunque no lo hayan superado, pero sí han tenido éxito. ¿Eh? lo que se han guayado. Bueno, de los que se han guayado no terminamos en la noche. Bueno, vamos a, a continuar más con el toque de mediodía.